Lo que buscamos Bien. fundamentalmente es una renovación en el departamento, es un cambio pero basado en cosas que eh, nosotros entendemos que necesita la, la población. Y en eso está fundamentalmente temas como la salud, Bien. ¿sí? Eh, el mejorar la accesibilidad a los turnos, mejorar las atenciones de las emergencias, esto es, es un reclamo constante en, en la gente y nosotros creemos que por ejemplo eh, descentralizando la atención y diferentes propuestas que tenemos podemos mejorarlo uh -huh. mediante también la digitalización eh, son algunas de, de, de, de los estandartes que tenemos en la campaña pero basado fundamentalmente en que es una necesidad urgente de la gente Bien. Eh, Creemos que las atenciones de las emergencias deben demorar menos de una hora, uh -huh. cosas que no han estado pasando. Entonces, bueno, eso es parte de, de una de, la, de las propuestas. Mediante Bien. la digitalización también eh, entendemos que es una manera de transparentar el sistema de cómo funciona. Bien. Eh, después, no olvidarnos de temas como lo habitacional. Eh, no, todos, calculo, interpreto que la mayoría de los candidatos quieren seguir haciendo casas, esto lo queremos hacer, sí, pero también hay que pensar en la gente que necesita remodelar su casa. Uh -huh. eh, habíamos, eh, tenemos un proyecto de realización de créditos blandos, ah, de aporte de mano de obra también uh -huh. para el departamento. Eh, no olvidarnos de la, la producción. Albardón históricamente ha sido uno de los departamentos productivos de San Juan. Eh, y esto es algo que nosotros entendemos que tenemos que mejorarlo y tenemos que recuperarlo Bien. mediante inversiones como en eh, un frigorífico municipal el ¿sí? uh -huh. eh, riego por goteo, nuevas tecnologías que se apliquen y que aporten a esto eh, porque cuando siempre cuando vamos a las casas lo decimos un productor que deja o que abandona su parral, son varias familias que dejan de trabajar, sí, entonces... Sí. En, en, ¿Hay mucho de ah, esto, de este, este abandono de, de, de sí, cultivos? Sí, esto como está pasando en la mayoría de, de la provincia, uh -huh. vemos viñas abandonadas y sí. demás, nosotros creemos que una de las prioridades tiene que ser el aporte a, a, a, a los productores, uh -huh. eh, también generando una marca en, en Albardón para... De esa manera registrar, hay gente que produce salsa, que produce conserva y demás, sí. que tengan una manera de vender sus productos. Uh -huh. Todo y, y que apunte o que apuntale a la producción y al trabajo genuino, que es lo Bien. que nosotros buscamos fundamentalmente. ¿sí? No olvidarnos de temas importantes como el, el agua potable, sí. eh, que es un déficit no solo de, de San Juan, pero sí en Albardón está marcado, ¿sí? en, eh, muchas veces en que no hay agua o en la calidad del agua, sí. eh, entendemos que eso hay que mejorarlo y Hay, hay zonas donde hay que llevar el agua Hay zonas que hay que llevar el agua, y zonas que han pasado hasta un mes muchas veces sin sí. agua y creemos que eso tiene que ser una prioridad en nuestro gobierno también eh, el, las cloacas uh -huh. eh, tenemos sectores de, de, diversos del departamento pero por ejemplo eh, el hospital no dispone de cloacas entonces creemos que son obras y fundamentales sí. que hacen a la salud pública y que no tenemos que olvidarnos. Bien, bien, las cloacas entonces sería un punto importante entonces para poder Totalmente. desarrollar. Sí. Totalmente, sí, sí, sí, son sí. Eh, cosas que, que hay que realizar uh -huh. eh, el tema esto de, de, de lo habitacional, también eh, desarrollo social, uh -huh. Hay digamos en las caminatas, en los recorridos en, en los diferentes barrios que estamos haciendo. Y cuando vos eh, justamente este, este recorrido, estas caminatas, como estamos viendo algunas de las imágenes, por ejemplo, sí. eh, ¿qué es lo que te pide el vecino? ¿Qué, qué, qué es lo que más necesita? Por lo general, eh, la primera necesidad del departamento es la salud. Bien. El acceso, las emergencias, uh -huh. el tema de lo habitacional, eh, trabajo, trabajo. Uh -huh. piden trabajo. O sea, eh, la mayoría de los albardoneros entienden de que no hay que basar, digamos, que los planes es una salida momentánea, que es, eh, digamos, un instrumento para introducirse al, al trabajo, grabar, sí. o, o digamos, como de esa manera surgieron, pero que en este momento necesitamos dar ese salto, y más en esta crisis nacional que tenemos, uh -huh. eh, de, de generar en el departamento trabajo genuino. Eh, entonces, hemos abocado mucho de nuestras políticas a eso. Eh, hemos realizado una plataforma de uh -huh. propuestas, que casualmente en, en, en, mi, en mi Facebook está colgada, sí. ¿sí? Para que me mediante un QR, Martín Esquivel solamente, uh -huh. mediante un QR, mediante un link lo puedan eh, entrar y, y conocerla, ¿sí? Porque Bien. sentimos que hay mucha gente de San Juan y, y sobre todo del de, de departamento que, que está esperando propuestas, que está esperando, eh, por ejemplo, eh, llevar la modernización a diferentes sectores del municipio. Una de nuestras propuestas fundamentales también es la digitalización sí. de, de, de los trámites y también de las compras del municipio que funcione de una manera transparente, uh -huh. ¿sí? Claro. Entonces, eh, el tema de la salud, el tema de seguridad, uh -huh. creemos que eh, hay, hay, digamos, municipios en, en Argentina que, que mediante una aplicación tienen una alarma comunitaria, sí. ¿sí? Eh, Para llegar más rápido. Y atender a, la, a las urgencias. Sí, ahí vemos el QR, justamente. si alguno Ahí está escanear. el QR, ahí es, eh, para que uh -huh. puedan ingresar. Eh, hemos tratado de basar la campaña sí. en eso. Sí. ¿Sí? es a donde eh, van las nuevas tecnologías digamos. Sí, y no Bien. olvidarnos también de otras obras que son importantes como la limpieza uh -huh. como la iluminación todas las que hacen el lo los del municipio. exactamente, eh, que creemos que se puede mejorar, zonas que están muy sucias uh -huh. eh, y la iluminación yo le digo a la gente que no es solo que digamos, eh, poner más foco sino que un lugar iluminado es un lugar más seguro, Bien. es uh -huh. un lugar más seguro exacto eh, Hiciste hincapié en varias ocasiones sobre lo que la gente te pide, que es la salud. Vos eh, le contamos a la, a la audiencia que sos doctor, sos médico, sí. eh, y ese contacto ya antes de, de esta candidatura eh, te fue guiando quizás un poco a, a, a, estas, a esta intención o a estos proyectos. Totalmente. Yo, digamos, eh, trabajo además de en Albardón, en Villa Krause, eh, trabajo en el Marcelo Quiroga. Uh -huh. eh, en Albardón particularmente, siento y, y tengo contacto mucho con esa necesidad de la gente. Por ejemplo, eh, otra de las cosas en tema de salud, eh, pero que implican a otros trámites, eh, pensábamos en tener gestores en el municipio para los trámites de, de PAMI, de ANSES, uh -huh. de diferentes... Hay personas ancianas que no tienen la manera de, de, uh -huh. de llegar a los trámites o quienes sí. se los realice entonces eh, era otra de las propuestas que tenemos apoyo escolar también gratuito Bien. para la gente que no tenga acceso a los recursos en primario secundario eh, creemos que son las prioridades la educación es una prioridad para nosotros ¿sí? Sí. Eh, sobre todo porque es la manera o entendemos que es la manera de igualar la sociedad si nosotros logramos que los chicos de escasos recursos tengan los mismos conocimientos sí. que los de los demás eh, es una manera de igualarlos ¿sí? Bien. Bien, bien, perfecto. Eh, Martín, ¿y qué esperás justamente para estas ele estas elecciones eh, que faltan un poquito más de, de un mes? Eh, pero bueno, qué esperás que, que se, ¿cuál es el resultado que se pueda dar justamente? Nosotros estamos... Muy Tanto a nivel departamental como provincial, total ¿no? Totalmente. Eh, nosotros estamos muy confiados en, en la recepción que estamos teniendo en las caminatas, ¿Hm? en, en cómo nos reciben las diferentes partes del departamento sí. y eh, pensamos... Que la gente, en su mayoría, desde los lugares de mayor poder adquisitivo a menos poder adquisitivo, si, eh, la mayoría quieren un cambio. Bien. sí uh -huh. Y nosotros entendemos que no es solo decir la palabra cambio, esperanza, mejorar, uh -huh. sino que a eso tenemos que aportarle contenido, propuestas. Bien. En eso hemos basado la campaña. Eh, y la verdad que junto con, eh, con el equipo notamos una buena recepción, creemos que que se va a dar el cambio en Albardón y que y que la gente nos va a acompañar. Y en la eh, provincia? Y en la provincia totalmente también. Uh -huh. eh, eh, Marcelo Rego, eh, sentimos que en, en contacto con la gente, que es, es un ejemplo en, en, en cuanto a gestión en su municipio Bien. y eso vale mucho, eso es, es algo que, que la mayoría de la gente destaca, cómo está Santa Lucía, eh, sí. ¿cómo, cómo ha hecho su gestión y, sí. y lo resalta. Así que nosotros entendemos que, que la gente nos va a acompañar que, y hay que estar preparados y ser serios en esto. Realizando estas propuestas. Claro. No, no no, hemos basado la campaña en, en obras faraónicas, ni, ni mentirle a la gente, en, en, en las propuestas, sino cosas reales que sabemos sí. que necesita. Bien, bien, perfecto. Eh, vos sos muy joven, eh, esta es tu primera candidatura a intendente. Ya habías participado en otras elecciones eh, como concejal, ¿no? Como Exactam candidato. Eh, exactamente. Pero bueno, ¿qué, ¿qué te lleva justamente a ingresar a la política y a, a esta candidatura? Yo eh, tengo 33 y tres años, sí. eh, me o sea, me crié en Albardón, primario, secundario. Sí. Eh, inclusive tuve la suerte, bueno mi mamá es, es madre soltera, es, es, es la que me ha criado. Sí. Eh, la verdad que tuve la suerte de, de criarme como papá mucho la presencia de mi abuelo. Uh -huh. Mi abuelo era chacarero. Sí. Eh, eh, por eso entiendo mucho uh -huh. por ahí desde no. la, de, de este albardón productivo que Bien. te decía. Uh -huh. El tema de la salud me toca desde, desde mi profesión. Eh, tengo un hijo chico. Yo siento que si queremos un cambio realmente en, en, en las políticas, los que pensamos, que los que creemos uh -huh. en que hace falta un cambio, eh, tenemos que hacerlo. Tenemos que eh, salir desde nuestro lugar de confort, ir a buscar a los vecinos, ir a buscar las necesidades, proponer la, la, la, el cambio, sí. las propuestas ¿sí? bien, bien. Y, y llevarlas adelante. Bien, ¿sí? Perfecto, perfecto. Martín, y ya por último para finalizar, eh, mirar a la cámara y decirle justamente al albardonero eh, que te está viendo, ¿por qué deberían votarte? Bueno, yo creo que deberían votarme porque soy alguien que... que Sabe las necesidades del departamento, que mm, ha pensado en un albardón honesto, transparente, uh -huh. ha pensado en mejorar las cosas que al vecino le hacen falta, que ellos nos han comentado, uh -huh. todos los vecinos, eh, y creemos que, que podemos canalizar esa, esas ganas, eh, eh, esa necesidad de cambio uh -huh. en buenas cosas para el departamento, en mejorar todos estos uh -huh. ámbitos que, que hemos comentado. Eh, pero siempre apuntando a la honestidad, bien, ¿sí? bien a la honestidad. Fue, ah. Es una de, de nuestros eslogan, uh -huh. tenemos una lista que es plural, que uh -huh. tiene representación de los diferentes distritos del departamento, con eh, personas eh, que inclusive trabajan en el municipio, eh, tenemos hasta uh -huh. un gremialista en, el sí. en, en, en, en nuestra en nuestra lista de concejales, gente de los diferentes sectores, sí. gente que no está afiliada a nuestro partido. Por eso decimos que, está bien, yo soy radical, pero esta lista es eh, digamos eh, abarca a más de un partido uh -huh. acá un no interesa zombie. si uh -huh. uno es radical si es del PRO, si es justicialista uh -huh. eh, lo importante es que, que vamos por la renovación que vamos por el cambio sí. y con todas estas pautas que, que te he comentado y más que, que las van a encontrar en la plataforma Bien. como estandarte Exactamente, bien, bien, perfecto. Martín, te agradecemos entonces por eh, la, la visita eh, y bueno, para conocer justamente entonces tus propuestas también para el albardonero que ya te conoce seguramente porque te ha visto caminar mucho sí. eh, y te va a seguir viendo caminar mucho. Se, seguramente, yo amo Albardón, eh, es, es la tierra donde, donde me he criado, eh, es la tierra que, que va o que representa mi, mis afectos eh, más importantes. Sí. Y, y bueno, y siento que, que podemos dar ese gran salto, que podemos dar ese paso. Bien, bien, muchas gracias Martín. Gracias a vos, José. Bien. Bueno, pasaba entonces Martín Esquivel, candidato a intendente por el departamento de Albardón. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. La primera, aquí en Dinámica.